En un mano a mano, Trump y Biden hicieron campaña en Georgia en la víspera de la crucial elección al Senado. Felipe González llamó a la comunidad internacional a respaldar a Juan Guaidó. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de empezar y como siempre no se les olvide suscribirse a nuestro canal, compartir este canal con todos sus amigos, activar la campanita. Y ahora sí comencemos nuestras noticias del día de hoy. Fuerza del gobierno dictatorial de Nicolás rodea la residencia de Juan Guaidó en Caracas. Igual que todas las tácticas que utilizan para intimidar la represión chavista, que busca presionar el arco opositor en el día en que pretende instalar su nueva Asamblea Nacional, surgida de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional. Nicolás envió fuerzas policiales de la represión para que tomaran las inmediaciones de la residencia del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en Caracas. La represión chavista busca presionar el arco opositor en un nuevo acto de intimidación y hostigamiento. Digan que la tiranía pretende instalar su nueva asamblea nacional surgida en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional. Esta medida lo que busca es impedir que la oposición instale el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional electa en 2015 Luego de que la mayoría de diputados declarara la continuidad constitucional de su mandato Ante la ausencia de unas elecciones libres, justas y verificables De esta manera, y claro está de esta forma tan arbitraria, se toman las leyes Este es el método de la represión por el cual están señalados por delitos de lesa humanidad Guaidó por su parte sostiene que se han enfrentado a estos obstáculos y que siguen adelante, mientras la tiranía intenta generar terror y militarizar el Parlamento que estarán instalando el nuevo periodo de la legítima Asamblea Nacional. También reiteró lo siguiente, la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional electa en 2015 la cual responde a la situación atípica en la que vivimos en la represión, como hemos hecho en todo momento, nos corresponde buscar una solución para defender a nuestra gente, a la Constitución y a la Asamblea. Agregó también lo siguiente, hacemos valer nuestros derechos en respeto a Venezuela y a nuestra Constitución. No podemos permitir que exista un vacío de poder al no existir diputados legítimamente electos para este nuevo periodo legislativo que corresponde al parlamento electo en 2015 y seguir en funciones hasta que haya una elección válida. También aclaró lo siguiente, dejar al país en el único órgano electo legítimo sería contrario al restablecimiento del orden constitucional y nos alejaría de la posibilidad de soluciones a la crisis, la cual pretende pasar por elecciones presidenciales y parlamentarias, libres. Seguimos firmes hasta lograrlo. ¿Cuál es la idea de la represión? Presionar al arco opositor para que no cesione después de cinco años, pese a que las principales fuerzas opositoras lideradas por Juan Guaidó han declarado que extenderán sus funciones un año más. Sin embargo, los diputados del oficialismo se instalarán en la Cámara en medio de la incertidumbre del reconocimiento de sus decisiones por parte de los países que apoyan a Guaidó. El acto de instalación además se celebrará a pesar de que la cuarentena sea parcial, que ha ordenado el mismo represor Nicolás, luego de implementar un mes de flexibilización en el que el mismo reconoció un leve incremento de casos. A su vez Guaidó convocó a una sesión extraordinaria del Parlamento para el pasado 26 de diciembre a fin de discutir la extensión de sus funciones. La pregunta es la siguiente, ¿cuándo termina todo esto? La continuidad constitucional será ejercida hasta que realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021 A menos que ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021 O hasta un periodo parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021 Así dice el texto promulgado por la Cámara También establece el acuerdo de la Asamblea que funcionará a través de la Comisión Delegada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 Y con el control de la Cámara que se sentenciará el futuro de la implementación de la agenda del nuevo presidente electo. Donde han insistido que todos los ojos están puestos en Georgia debido a esta elección que perfila crucial para definir cómo se desarrollará la próxima legislatura. Son dos escaños que están en juego del Senado estadounidense que descantarán la balanza hacia el bando republicano o el demócrata. De hecho puede trazar el curso no solo para los próximos cuatro años, sino para la próxima generación, mientras que ha asegurado que de obtener una mayoría demócrata en el Senado se aprobarían los cheques de 2.000 dólares. También se ha referido a los reiterados esfuerzos del presidente por revertir los resultados electorales y su insistencia en las teorías infundadas del fraude. Por otro lado, criticó la completa lealtad que Trump exige a los senadores republicanos, entre ellos a los candidatos en Georgia. Tiene dos senadores que creen haber jurado un juramento a Trump, no a la constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, Trump ha viajado a la ciudad de Dalton, en el noreste, una localidad para la participación republicana, clave para avivar el voto republicano y que la base electoral del partido acuda a las urnas. El todavía presidente ha insistido en la idea de que todos los ojos están puestos en Georgia, mientras que ha vuelto a repetir que no hay forma de que perdiéramos en Georgia. Insiste que fueron unas elecciones amañadas, pero todavía continuamos luchando. También ha dedicado unas palabras a su vicepresidente Mike Pence y que espera que le ayude en referencia al papel ceremonial que tiene este el miércoles en la confirmación por parte del Congreso de la Victoria de Biden solo necesitarían los republicanos uno de los dos escaños, los diputados con el que revalidarían la mayoría por una gran diferencia y permitiría al líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell bloquear las iniciativas de Biden como por ejemplo y sus candidatos a ocupar los cargos de la nueva administración la mitad de la cámara sería para los republicanos y la otra mitad para los demócratas lo que dejaría en manos de la vicepresidenta electa Kamala Harris el voto que desempate. Por su parte, el Estado sureño ya celebró un proceso electoral para elegir sus dos senadores en las elecciones del 3 de noviembre, donde además de elegir a un presidente, los electores escogieron 34 miembros del Senado, sin embargo, los demócratas esperan que el aumento de la votación anticipada en Georgia les dé una ventaja en un estado tradicionalmente republicano y cuyos votantes suelen acudir a depositar un voto presencialmente el mismo día de las elecciones. Se sabe que el resultado de la elección puede retrasarse varios días o incluso semanas, lo que ya ocurrió con el resultado de las elecciones del 3 de noviembre en Georgia. La noticia, el expresidente del gobierno español Felipe González llamó a respaldar a Guaidó y a rechazar a la nueva Asamblea Nacional. Felipe González llamó a la comunidad internacional a respaldar a Juan Guaidó como legítimo representante del gobierno de Venezuela frente a la nueva atropelía del gobierno dictatorial y tiránico de Nicolás al ocupar la Asamblea Nacional tras unos comicios que son claramente para todos fraudulentos. El expresidente González hizo este llamado a la víspera de que el chavismo retome oficialmente el control del parlamento venezolano, pese a que las principales fuerzas opositoras lideradas por Guaidó han declarado que extenderán sus funciones un año más al considerar que las elecciones legislativas fueron un total fraude. González consideró de esta manera que el gobierno ilegítimo de Nicolás quiere cerrar el círculo de la tiranía ocupando la Asamblea Nacional tras unas elecciones fraudulentas. Por eso, ante ello, él apeló a la comunidad internacional para que defienda los valores de la democracia, del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos. Que rechace esta nueva tropelía del gobierno dictatorial tiránico de Nicolás. Así él lo afirmó. En una votación popular, la asamblea elegida en diciembre de 2015, presidida ahora por Juan Guaidó, es la que representa la soberanía popular venezolana expresada en elecciones libres, por eso añadió que no puede ser sustituida más que por otra salida de elecciones democráticas con garantías, o sea, elecciones que realmente sean válidas. Una vez más insistió en su respaldo a Guaidó al considerar que es el responsable político con legitimidad democrática y que debe seguir con su tarea de representar al gobierno de Venezuela. Es un deber, el pueblo venezolano merece el respaldo de todos los demócratas en su aspiración de elecciones libres y con garantías para elegir una nueva asamblea y un presidente de la república. Así lo concluyó González, en lo cual tiene absolutamente toda la razón. Y bueno, eso ha sido todo el día de hoy, nuestras tres noticias. Muchas gracias una vez más por leernos, no se les olvide entonces activar la campanita, compartir el canal con todos sus amigos, por supuesto suscribirse. Chao, chao.